El tema que, Vámonos, nos es que nos dices tú es la cumbia, es la cumbia de las nalgonas. De las nalgonas. Vámonos, Vámonos, los diablos de Valledupar. Valledupar. Aquí va, aquí va. Solito Nancy, Ciudad de México, Ciudad de México, Ciudad de México. Solito Nancy Plus. Me gusta cómo inicia, gusta esta, cumbia cómo inicia sabrosa. esta cumbia sabrosa. sabrosa. Sonito Nancy, Ciudad de México. Pero son los Diablos de Valledupar. Valledupar. Desde Colombia. Desde Colombia. se como chilla los acordeones. Ciudad de México, Ciudad de México, sonido Nancy Siempre invitado, jamás igualado. Miguel de la Costa, Narsiclos. Siempre invitado, jamás igualado. Tenemos algunas vallas técnicas parecer se corta, que parece el, se corta video el video antes las fallas tépticas el ritmo del peñón de los baños ese de los baños ese ritmo del, peñón, ese ritmo del peñón, de los de los peñón de los diablos siempre imitado, jamás igualado DJ Joyas de la Costa Nancy Blues siempre imitado, jamás igualado plasma plus El sonido de la gloria pensil El sonido fascinación sonido latina El sonido fanático de la lito cruz la voz del diablo Ese piano, piano. Ahí viene el piano. Ahí viene el piano. Ahí es de piano. Los diablos de Valledupar de Valledupar. y otras partes del mundo el berraco de la cumbia en México y otras partes del mundo el berraco de la cumbia en México y otras partes del mundo el berraco de las cumbias en México y otras partes del mundo cumbia cumbia cumbia, cumbia. cumbia de las nalgonas Sonido fantoche Sonido escandaloso Otro cachondo DJ El verraco de la cumbia en México Y otras partes del mundo El verraco de las cumbias en México Y otras partes del mundo ellos son los diablos de Valledupar, Valledupar desde Colombia. desde Colombia, para México, para México. Ambiental. ambiental. Progreso nacional. El sonido, El sonido América. América. Azcaposalco. Azcaposalco. Wachintal De la Colmena. En la Colmena. El sonido barrio El Matancero. Sonido Barrio Matancero. Y como sonido Boiser. Mis amigos de Tulpe, claro, de Tulpe, <tose> Caracas. Caracas. Tres. René Pérez. René Pérez. Amigos de, amigos de Tultepec. Y tu pecla Y Tulpecla. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Es una cumbia costeña. ¿Es una cumbia costeña. Ya nos vamos, gracias, vamos, gracias. Último tema, último tema. El Lobo fidelcio Sonido Mocambo Sonido Mocampo. De Raúl Santillán, Raúl Santillán. Ya nos vamos, gracias. nos vamos, gracias Hasta la próxima de la, la, la serie esto fue sonido Nancy y hace mi cumbia sonido Nancy sonido Nancy Nancy. Sonido Nancy. Bueno, pues hasta el tema que nos dijo, la cumbre de las nalgonas. Ya nos vamos a seguir el tema sabroso de los diablos de Valledupar. Vamos con unos saludos para los amigos sonideros de la Ciudad de México y de toda la República Mexicana. Ahí está para sonido La Bonda 2000, 2000, sonido, 2000, 2000, sonido de libertad, libertad de Iztapalapa, Iztapalapa sonido Láser sonido de, la, de, ciudad de, Nesa, de, de Ciudad Nesa, de ciudad Nesa de sonido su suite, Tania, Tania de los Hermanos Díaz, sonido La Clave, sonido La Cumbiamba, sonido de la cumbiamba, sonido Mr. Poli, Mr. Robot. Mr. Mata, Mata, de San Luis Potolles. para sonido, sonido Mr. Combo, Combo, Combo, sonido Master, allá en, en Puebla, sonido Monaguillo, sonido, sonido Marisol, sonido marisol Juan, José Briseño, Juan José Briseño, el sonido Manjarres, el sonido, sonido Marlén, de los hermanos Rubio, Sonido misterioso de la colonia rústica. Sonido Montecarlo. Sonido Meyers. Sonido Nuevo Mundo. Sonido Noche Latina. Sonido Majestad Latina. Sonido Matanzas Cuba. Sonido Maracaibo. De Naucalpan, Naucalpan. Gabino García. García, sonido Montarvo, Montarbo, Sonido, sonido Mat, sonido, sonido, sonido, sonido. sonido. Lebello. Lebello. sonido original sonido 54, 54, de Hidalgo, de Hidalgo, sonido pluma sonido. cumbiambero, sonido, sonido Panamá, sonido. Panamá de Atizapan. sonido Palermo, Santa Marta Jalostor. sonido, sonido, orgullo colombiano, sonido, olímpico internacional, sonido, sonido, Pachuco, sonido proyección 23, sonido, sonido, Medellín sonido sonido sonido sonido escobidú sonido sevillano sonido sonorama sonorama sonido sonido tibiri sonido sonido tropical pingüino tropical california sonido sonido jambéque Sonido Wendy de Naucalpan, sonido tropical, talismana, sonido valentino, vacancy, sonido alma latina, el sonido aplauso, sonido cafetero, el sonido cautivador. Sonido Brasil, sonido Bogotá, sonido La Brisa, bombo latino, sonido Celeste, sonido Centenario, sonido Estrellas Negras, sonido Dinamarca, sonido Diablito, sonido Fuerza Estéreo. Sonido sonido, fuego pachanguero. fuego pachanguero, sonido fastidioso, sonido, sonido ecolatino, ecolatino. ecolatino. ecolatino. ecolatino. Imperio, latino. imperio latino, sonido chimbombo, chimbombo. chimbombo. Sonido, sonido, chester. sonido chester, sonido Montreal, sonido, Montreal. Sonido, el pato. sonido el pato, allá en Tepito. Allá en Tepito. Sonido, sonido super simpático, super mata, super candy, sonido super fuentes, sonido sensación rumbero, sonido, sonido, son carey, son carey, sonido, sonido, sueño fantástico, sueño fantástico sonido, sonido, secreto antillano, secreto antillano sonido, sonido trompetas sonido del, caribe, del caribe. Sonido tropical, estrella, sonido timbalero, sonido tiburón, el sonido ventarrón, sonido tumba matancera, el sonido tasmania, tropical antillano, sonido guarapera, ilusión 2000, sonido caprichoso, sonido astro, amanecer latino, Yambao 72, Yemayá 3, Disco Móvil Cartagena, Dimensión 80, Ilusión 2001, Poder Antillano, Sonido Vagabundo, el sonido Tornado, el sonido Halcón Latino, Sonido super acuario, sonido, sonido, viajero, El sonido maracas, sonido, sonido, llanto colombiano, sonido, sonido, sabor colombiano, el sonido, sonido, maracas, sonido, sonido, gloria antillana sonido, super don pedro pérez sonido paraíso colombiano sonido llamador sonido golfo colombiano el lobo candeloso sonido dimensión monarca el sonido mar caribe y sonido rumbandera bueno pues nos despedimos Aquí tenemos otra lista de sonidos, a ver, sonido París, sonido Timba Alejandro Perea, sonido Canadá, sonido La Mansión, sonido Divany, América Latina, sonido Yambao, sonido Travieso, sonido Afro,